Nombre es Luis Aragón. Eh, de parte de la Facultad de Medicina, les damos a todos la bienvenida a este webinar sobre los modelos de bienestar y cuál es su relación que tienen con lo que conocemos como el sistema de salud. En esta ocasión, tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Eduardo Fernández, eh, que es eh, miembro del claustro de catedráticos de la Facultad eh, de la Universidad Francisco Marroquín, con mucha participación en la sede que está en Madrid, pero también con mucha participación aquí en Guatemala. Eh, ¿Quién aceptó esta invitación para podernos dar una disertación respecto a los modelos de bienestar? Cabe mencionar de que, eh, y para conectar la reunión que vamos a tener ahora con la que, sesión que tuvimos la semana pasada, eh, quiero como retomar algunos datos importantes. Uno, eh, Guatemala, pues recordemos de que más o menos el gasto de bolsillo de todos los gastos en salud representa el 50, entre el 55 y el 60% de todos los gastos en salud. Eh, y que dentro de los modelos, así como los conocemos, existe un, una tensión o un eh, descuadre entre la oferta y la demanda de servicio, es decir, lo que entendemos como modelos de salud pública especialmente están enfrentando constantemente y siempre un tema de recursos limitados frente a la demanda que hay de los servicios. ¿Y, y de dónde viene o por qué ocurre esta, este escenario, digamos, de este escuadre perenne de, entre la demanda y la oferta de servicios? Pues tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir hoy, que son esos modelos de bienestar. ¿De dónde se originan? ¿Por qué son como son? ¿Y por qué nosotros entendemos la salud como la entendemos? de eso se va a tratar. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Eduardo Fernández y, y invitarlo para que tome control del webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues qué decir. Muchas gracias, doctor Aragón. Muchas gracias por contar conmigo para, bueno, para reflexionar sobre este tema y por darme la oportunidad. ¿no? Vamos, a, vamos a intentar ser lo más claros posible y, y luego pues dedicar, como, como es típico en este tipo de sesiones, un espacio a preguntas, comentarios y, y a intentar resolver dudas si es que surgen. ¿no? Efectivamente, el título de la presentación es ¿Qué son los modelos de bienestar y cuál es su relación con el sistema de salud? Y la organización, digamos, de esta ponencia pues es muy sencilla. En primer lugar, intentar definir qué entender por estado de bienestar y, y, y cuántos tipos de estado de bienestar existen. Y en segundo lugar, pues relacionar esos modelos de estado de bienestar con modelos sanitarios, concretamente, o haciendo hincapié, en los que existen en, en, en, en Europa, que son, como bien ha dicho, pues los que sufren los problemas constantes de sostenibilidad, ¿no? con, eh, problemas de financiación, y bueno, problemas de otro tipo, ¿no? listas de espera, una pérdida progresiva de confianza por parte de la ciudadanía, etc. ¿no? Pero que en su momento pues, fueron exitosos y para muchos quizás pues, un ejemplo. Eh, ¿De dónde? Claro, en el liberalismo siempre preferimos hablar de sociedad de bienestar a estado del bienestar, pero no podemos negar que el estado del bienestar pues ha tenido mucho impacto, sobre todo en la historia de un gran número de países durante la segunda mitad del siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI. Ahora, ¿de dónde proviene? No? Eh, bueno, el estado del bienestar, eh, algunos incluso lo denominan régimen, ¿no? Y hace referencia pues, a una compleja red de rasgos organizacionales, legales y económicos conectados de manera sofisticada. ¿no? Eh, evidentemente hay muchos tipos de estado del bienestar, de modelos de bienestar. Y la pregunta pues, pues es eh, ¿qué comparamos y, y qué dejamos de comparar? Eh, comparamos gasto público, comparamos, comparamos provisión de servicios, comparamos con tractores. O sea, en qué nos centramos. ¿no? Eh, todos los estados del bienestar tienen algo en común y, y, y es que se originan eh, en las primeras décadas del siglo XX y que se originan como una respuesta eh, pues a periodos de crisis. ¿no? Muchas veces la gente pone la primera piedra del estado del bienestar en la Alemania del siglo XIX de la mano de Bismarck. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión. Es verdad que en esa época eh, se pone en marcha pues, un sistema de pensiones, una primera, como diría Hayek, safety net, una primera red de seguridad, pero, esas cuest... pero, pero esa cuestión es una cuestión que al final, sí, podemos encontrar quizás una pequeña raíz, pero no es eso, el Estado del Bienestar es una entidad mucho más compleja. ¿no? ¿Y qué elementos tiene? Bueno, en, en origen constaba de varios servicios. Eh, el primero, pensiones que es otra cuestión, que ofrece problemas de sostenibilidad en los tiempos que nos toca vivir y que, y que, y que representa un problema. ¿no? Pensiones que no solo eran de vejez, eran pensiones eh, de viudedad eh, en aquella época y como saben, pues, varios países industrializados eh, sufrían un elevado nivel de accidentes laborales y eran muchos los trabajadores que fallecían. Entonces, las pensiones de vida edad, la mujer todavía no se había incorporado, digamos, al mercado laboral en plenitud, eh, forman parte de uno de los primeros ingredientes del estado del bienestar. También las pensiones por discapacidad, por accidentes laborales y las pensiones por vejez. El apartado de política de pensiones era muy importante y es un rasgo, digamos, definitorio de los estados del bienestar. Luego, los estados del bienestar también surgen a partir de una dinámica eh, preocupada u ocupada del desempleo. ¿no? Los seguros de desempleo eh, son otro elemento eh, que, en cierto sentido, define o contribuye a definir al primer estado del bienestar eh, para servir de colchón en los eh, periodos en los cuales los trabajadores pues, perdían el empleo. ¿no? Eh, la idea era que la pérdida del empleo momentáneamente no supusiese una reducción abrupta de su poder adquisitivo. Y, por último, todo lo que apela a la salud, provisión de servicios de salud universal y a través del Estado. Eh, esos son los tres ingredientes originales del estado del bienestar. Luego ya entran pues, la educación y otro tipo de cuestiones. Pero en esencia, el estado del bienestar hacía referencia a pensiones en sus, eh, diversos, eh, en sus eh, diversos elementos, vejez, viudedad y discapacidad, hacía referencia a seguro de desempleo y hacía referencia a sanidad eh, pública o acceso universal a la salud. Eh, evidentemente, claro, detrás del desarrollo del Estado del Bienestar hay muchas ideologías. Mucha gente piensa que el Estado del Bienestar es un producto del comunismo, nada más lejos de la realidad. Los padres de eso que a día de hoy se denomina Estado del Bienestar, lo que, lo que buscaban precisamente era lo contrario. ¿no? En, en la segunda mitad del siglo XX, el Estado del Bienestar se edifica con objeto de mmm, moderar a las personas, moderar las tendencias ideológicas de las masas de votantes, para que éstas no opten, por ejemplo, por eh, corrientes de extrema derecha, como los nazis, o por corrientes de extrema derecha como eh, los comunistas. La idea es que se queden en el centro y que moderen sus posiciones, resultado de que tienen algo que perder. Ese es el origen de, del estado del bienestar. Otra cosa es que luego pues, este, este, estos modelos ofreciesen y sufran problemas, problemas de sostenibilidad, pero en su construcción pues, podemos encontrar a liberales, a conservadores eh, incluso a socialdemócratas. ¿no? De todas maneras, eh, son muchas las escuelas que participan y que no vamos a entrar aquí del de estado del bienestar. Podemos hablar del enfoque estructuralista, podemos hablar del enfoque institucionalista. Eh, pero en esencia, en esencia, ¿qué deberíamos, qué deberíamos señalar de, de los modelos de bienestar? Bueno, en esencia deberíamos señalar que ese estado del bienestar que empieza a, a agarrar fuerza a partir de la década de los 30 como respuesta o como reflexión a los totalitarismos de derechas y de izquierdas eh, se consolida definitivamente, como he indicado, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, resultado de un sinfín de, de reflexiones. ¿no? Alfred Zimmer habla de welfare power para diferenciar, digamos, los regímenes democráticos y, y la provisión de servicios de estos regímenes frente a los regímenes fascistas. ¿no? Luego, por ejemplo, en el mundo incluso eclesiástico, el arzobispo de Canterbury publica en su momento eh, ciudadanía y, e iglesia, no, también con objeto de defender que hay que crear una red de seguridad. no, Pero es quizás eh, William Beveridge, a partir de 1942, uno de los grandes padres de, del modelo de bienestar que triunfa, podríamos decirlo así, en la segunda mitad del siglo XX. De todas maneras, las primeras manifestaciones del estado de bienestar tienen lugar en el, en el ámbito privado, y esto es muy interesante. ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, si hablábamos de pensiones, hablábamos de desempleo y hablábamos de seguros de salud. Las tres cuestiones en los primeros años del siglo XX estaban organizadas de manera privada. Esto, además, hay mucha evidencia en ese sentido. no eh, Me imagino que muchos han leído en 1984 eh, y, y evidentemente, después de, de leer a George Orwell y autores como 1984, pues no se da cuenta de los peligros que subyacen en el Estado. Pero Orwell, además de 1984, también escribe texto muy bonito que se llama El camino a Wigan Pie. y Wigan Pie era una zona minera del norte de Inglaterra y lo que le sorprende a este autor, a Arthur Miller, a George Orwell, es que mmm, esa zona minera del norte de Inglaterra cuenta con una organización social por parte de los trabajadores extremadamente rica, es decir, los trabajadores conscientes de los riesgos que enfrentan en su vida cotidiana como mineros, han sido capaces de autogestionar el riesgo creando mutuas, mutuas, mutuas que proveen pensiones cuando ya son muy viejos, mutuas que proveen un seguro frente a accidentes y mutuas que proveen servicios privados. En este caso, de salud. Bueno, pues es ahí en esa idea del mutualismo donde eh, empieza a surgir el estado del bienestar. Un estado del bienestar que pasa por tres fases históricamente. Experimentación, eh, que quizás son esos modelos que comentábamos pues, hace unos minutos de Bismarck. Consolidación, que eh, ya es en el periodo de entreguerras, y expansión. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento eh, de los ámbitos de política pública incluidos en eso que se denomina Estado eh, del Bienestar. ¿no? ¿Cuántos modelos podríamos distinguir? Y, y antes de pasar a todo lo que tiene que ver con estrictamente la salud, ¿no? ¿cuántos modelos podríamos distinguir? Vamos a hablar de tres. Pero, pero en esencia, los estados del bienestar, lo que buscaban originalmente, era una, una cosa muy problemática y muy crítica para el liberalismo. ¿no? Era eso que se conoce como decomodification, o sea, un servicio, quieren ver la provisión de un servicio como un derecho. Quieren desconectar la provisión del servicio con eh, el mercado. No quieren que haya conexión entre mercado y provisión de servicio. La provisión del servicio, sea de pensiones, sea de desempleo, sea de salud, se ve como un derecho y por tanto no puede estar conectado con el mercado. Esto es, desde mi punto de vista, pues un error grave y esto es, en términos teóricos, eh, lo que explica los problemas de sostenibilidad que el estado del bienestar pues, sufre en este momento. A raíz de eso, podemos hablar en términos teóricos, porque todo esto en la práctica eh, se fusiona y hay mucha cosa, pues, en realidad, eh, mezclada, tres modelos de estado del bienestar. Hay un modelo que se denomina anglosajón o liberal, hay un modelo que se denomina continental familiarista o conservador, y hay un modelo que se llama o se denomina nórdico o escandinavo. Esto, evidentemente, eh, pues eh, es resultado y hay un libro que yo creo que a los interesados les puede gustar. Eh, se llama Los tres mundos del estado del bienestar. Es un texto de un profesor que se llama Spin Andersen, eh, Obviamente, un profesor pues, por el nombre de Tierras del Norte, de Suecia originalmente. Y Spin Andersen, un escandinavo eh, y uno de los grandes especialistas en el estado del bienestar, intenta clasificar los estados del bienestar. También hay otro autor, desde mi punto de vista, muy, muy reconocido a nivel internacional, pero desde mi punto de vista, una persona muy crítica que llama Vincenzo Navarro, que también habla sobre el estado del bienestar y su relación, con su problemática relación con el liberalismo. Pero bueno, hay tres estilos, nórdico, continental y anglosajón. Eh, evidentemente, los tres modelos entran en crisis, en mayor o menor grado, a partir de la década de los 70. Así que podríamos decir que el estado del bienestar como una forma, digamos, exitosa, tiene una vida de dos décadas y media, porque a partir de los 60 ya empiezan los problemas de sostenibilidad, los problemas económicos, ¿no? Y eso hace que el modelo sufra infinidad de crisis. Las crisis vienen no solo por, digamos, el mundo liberal, vienen también por, por el mundo marxista, ¿no? Pero la, las, las críticas que provienen del mundo liberal, pues, pues, pues están claramente definidas. Una de ellas es la condición antieconómica del Estado del Bienestar, el problema de los incentivos. Otra es la improductividad del Estado del Bienestar, porque evidentemente los Estados del Bienestar favorecen un rápido crecimiento de las burocracias públicas, ¿no? La cuestión de la ineficiencia, sobre todo, del estado del bienestar. Algunos estados del bienestar fueron eficaces, pero a un costo elevadísimo para el contribuyente. Y luego cuestiones que la evolución de los propios estados del bienestar ha podido resolver como la negación de la libertad individual, ¿no? el origen. Pues el Estado del Bienestar, cuando asignaba colegio, no te daba la oportunidad de elegir. En origen, el Estado del Bienestar, cuando te asignaba un médico, un médico de familia, no te daba la oportunidad de elegir. Todas estas cuestiones han sido corregidas y hay que decir que, que la capacidad para elegir dentro del Estado del Bienestar eh, por parte de los ciudadanos pues, ha aumentado mucho. Por menos en los últimos 30 años ha aumentado mucho y además en muchas realidades. No estamos hablando solamente, pues, por ejemplo, de países del sur de Europa, España o Portugal. Estamos hablando también, por ejemplo, del modelo del National Healthcare System existente en el Reino Unido. ¿no? Eh, la, la, las críticas que provienen un poco de la izquierda o de la extrema izquierda contra el estado del bienestar pues hablan de, de que al final el estado del bienestar necesita más financiación y que la financiación que se le facilita pues es muy poca. Eh, la izquierda señala que hay que gastar más eh, para que el estado del bienestar sea mejor y no se preocupan de, digamos, evaluar eh, el desempeño de las administraciones que, que se encargan de la gestión de los distintos servicios. Eh, ahora, evidentemente hablábamos de tres grandes familias del estado del bienestar, que es la liberal, la familiarista o conservadora o corporativista y la escandinava o nórdica. La, la liberal es el estado del bienestar como se entiende en el mundo anglosajón como se entiende en países como Nueva Zelanda, como Australia o como el propio Estados Unidos. Son modelos de bienestar que efectivamente tienen y cuentan con transferencias y subsidios, pero son transferencias y subsidios universales de poca cuantía. Y en el fondo son sistemas que utilizan y promueven mecanismos de mercado pasivos y activos, es decir, se cuenta con la iniciativa privada. Los dos modelos más intervencionistas y quizás más famosos son los modelos familiarista o corporativista, muy típico de países eh, centroeuropeos, ejemplo Alemania en origen, y los modelos escandinavos. En cuanto al primero, al modelo familiarista, pues eh, se le llama así porque en origen es un modelo que proviene del mundo conservador. Y evidentemente ese mundo conservador, democristiano, alemán, lo que quería en un origen, estamos hablando post-1950, al inicio de la década de los 50, hace muchos años, lo que querían era mantener pues, el modelo de familia tradicional. y Ese modelo de familia tradicional lo que deseaba y buscaba es que el hombre saliese a tener empleo fuera de la casa y la mujer, la mamá, se quedase cuidando de los hijos. ¿Qué sucedía? Que ese hombre pues, podía tener un accidente, podía tener problemas, podía enfermarse miembros de la familia. Entonces, ese modelo del Estado del Bienestar estaba centrado en subsidios y estaba centrado en transferencias. Lo que quería el Estado del Bienestar era transferir eh, renta a las familias que lo necesitasen con objeto de que los problemas que pudiesen existir en su vida cotidiana de salud, de educación, de desempleo, pues no afectasen a, a su capacidad adquisitiva. ¿no? Entonces, el modelo familiarista era un modelo de transferencia de subsidios, de transferencia de renta, preocupado por mantener el statu quo existente y proteger así a la familia. No había preocupación por la provisión estrictamente de servicios. Los servicios se proveían en el mercado, lo único lo único que preocupaba a la administración era asegurar la capacidad adquisitiva de las familias y aquellas que no llegaban a un mínimo, pues recibían la transferencia. Eh, es un modelo que tuvo relativo éxito, pero no fue el más famoso. El más famoso fue el socialdemócrata. Y el socialdemócrata o escandinavo, que es el reconocido a nivel global, lo que busca es proveer servicios no solo transferir renta, lo que busca es una desmercantilización plena de determinados servicios. Eh, por poner un ejemplo, en el modelo evidente, en el, en el primero que hemos visto, en el familiarista, pues como decíamos, se defiende la familia tradicional. Al defender la familia tradicional no querías o no buscabas que la mujer se incorporase al mercado de trabajo. Entonces las transferencias iban dirigidas pues, a la mujer en caso hubiese problema, todo con objeto de garantizar la capacidad adquisitiva de la familia. En el modelo escandinavo quieres que la mujer ingrese al mercado de trabajo. Entonces, si la mujer ingresa al mercado de trabajo, ya no se puede ocupar eh, de los hijos, entonces hay que proveer un servicio. ¿Y ¿Cuál es el servicio? Las, gale, las guarderías. Eh, el sistema construye guarderías y el sistema subsidia, en este caso, la oferta, no la, demanda, no la demanda. Mientras que el modelo familiarista, democristiano y conservador de origen alemán, apostaba por subsidiar la demanda, el modelo escandinavo opta por desmercantilizar la provisión de servicios, que significa estatizar, y subsidiar la oferta, y subsidiar la oferta. Entonces, eh, ¿qué provoca un mayor crecimiento del Estado? Pues definitivamente el modelo socialdemócrata. El modelo socialdemócrata es un modelo que hizo crecer mucho los estados. Ahora, a día de hoy, estamos en un mundo pues, en el cual casi es imposible distinguir uno de otro. ¿Qué quiero decir con esto? En el modelo escandinavo de estado del bienestar, hay transferencias y hay provisión de servicios y en el modelo alemán, que se supone es familiarista, pues hay mucha provisión de servicios por parte del Estado, además de esas transferencias. ¿no? Los dos han optado por esa idea de pleno empleo y los dos a día de hoy pues ofrecen eh, problemas, tienen problemas de sostenibilidad. Ahora, ya yendo esto en términos generales en relación al eh, estado del bienestar. Ya yendo a, a, a la sanidad, ¿no? claro, al hablar de sanidad, los sistemas sanitarios resultado de la evolución del estado del bienestar se configuraron o se han configurado eh, en este mundo, digamos, europeo, que es donde más se ha encontrado el estado del bienestar asidero, se, se han configurado siguiendo dos patrones. Y, y, y los dos patrones apelan a modelos distintos de financiación. Ya hemos citado en estos aproximadamente 25 o 30 minutos que llevamos de charla que personalidades como Bismarck en Alemania o como William Beveridge en el Reino Unido dieron forma a eso que se conoce como estado de bienestar. Pero claro. Mmm, la financiación en cada uno de estos modelos es distinta. Los modelos financiados a través de cotizaciones sociales obligatorias por parte de los trabajadores se conocen como modelo Bismarck. Y luego tienes los modelos, podemos encontrar los modelos financiados a través de impuestos. Los modelos financiados financiados a través de impuestos, son modelos denominados modelos William Beveridge. Entonces, en términos generales y por intentar aclarar, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el mundo europeo continental, Alemania, construye su estado del bienestar gracias a cotizaciones obligatorias por parte de los trabajadores. Y el mundo británico, el mundo del NHS, el mundo, bueno, uno de los sistemas de welfare state más famosos del planeta, construye su modelo a través de impuestos, no a través de cotizaciones obligatorias por parte de los trabajadores, a través de impuestos, impuestos a toda la población. El Estado extrae impuestos a toda la población y provee una serie de servicios. Entonces, evidentemente, estos dos modelos son a día de hoy los que imperan. La mayor parte de países en la Unión Europea o forman parte del modelo Bismarck y su estado del bienestar es financiado por cotizaciones sociales obligatorias o forman parte del modelo Beveridge y eh, su modelo de bienestar es financiado a través de impuestos. Eh, ¿Hay calidad en ambos modelos? Bueno, pues eh, tenemos que decir que a pesar de la crisis de sostenibilidad, eh, algo de calidad todavía sí hay. ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, pues, eh, según datos del, del Eurobarómetro, ¿no? por ejemplo, para España, que tiene un modelo de corte británico, ¿no? un modelo beverage, un modelo financiado a través de impuestos pues el 70% de los ciudadanos consideraban que el sistema sanitario pues, tenía, disfrutaba de cierto nivel, estaba, digamos, en unos estándares altos, ¿no? Eh, esto definitivamente eh, con la crisis del COVID pues ha caído, ¿no? A día de hoy los niveles de, de confianza son menores. En el estado del bienestar, por ejemplo, español. Los mayores niveles de satisfacción los obtiene a día de hoy Austria, ¿no? Más del 90% de la población austríaca está eh, satisfecha cuando se le pregunta en una encuesta de opinión pública sobre su sistema de salud. ¿no? En cuanto al gasto, pues la proporción del PIB dedicada, por ejemplo, por España a gasto en salud ronda el 10% del PIB y de ese 10% del PIB hay que decir que, que ya hay gasto de carácter privado. ¿no? Estamos hablando que el siete y pico pues, es financiado con recursos públicos y el restante con recursos privados. Es decir, aquí hay otra, aquí hay otra cuestión muy relevante. ¿no? Si analizamos la literatura especializada sobre evolución del estado del bienestar, podemos ver que el estado del bienestar, para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, ha utilizado, ha involucrado a actores privados. O sea, la iniciativa privada no ha dejado de crecer en los últimos 30, 40 años. Y esto sucede en países del sur de Europa, del centro de Europa y del norte de Europa. Dicho esto, pues la proporción del PIB que los países, por ejemplo, de la Unión Europea dedican a bienes y servicios sanitarios está alrededor del 9% y es pues, variable entre diferentes territorios. ¿no? Los Países Bajos pues, gastan más, 12% y países pues, quizás eh, con recursos más limitados, por ejemplo Rumanía, no llegan al 6% del PIB. Eh, pero hay que tener claro que en territorio europeo el sector público es el financiador principal en la mayoría de países. ¿no? Eh, y esto explica pues, eh, los problemas eh, que existen en, en la actualidad, que son problemas de sostenibilidad. ¿no? Eh, el Estado gasta mucho y ya no sabe de dónde eh, obtener fondos. ¿no? Entonces, bueno, una salida natural es la que afecta, por ejemplo, a España en este momento. Como ya no puedo extraer más renta de mi sociedad, porque estoy en unos niveles obscenos, aumento deuda pública. Y eso pues, hace que actualmente la deuda pública española ronde el 120% del producto interno PIB. Es una situación, pues como pueden suponer, muy difícil y, y muy problemática, sobre todo para las generaciones que vienen. ¿no? Eh, el problema de la sostenibilidad se ve en el sector sanitario, pero donde más se observa es en el sector de las pensiones. Pensiones, seguro de desempleo y sanidad están íntimamente ligadas, como hemos dicho a, al inicio de la sesión. ¿no? En un modelo de bienestar, pensión, eh, desempleo y sanidad están ligadas forman parte casi del, de, del, mismo, del mismo proyecto de política pública. ¿no? Y, y donde más se nota eh, la cuestión de la sostenibilidad es definitivamente en las pensiones, ¿no? por varias razones, porque no tenemos un sistema de capitalización, tenemos un sistema de reparto y un sistema de reparto lo que hace es, a medida que la gente, la gente que forma parte de la población activa, paga las pensiones de la gente que está jubilada. La gente que está jubilada no ahorra para su pensión, sencillamente durante su vida cotiza y esa cotización sirve para pagar la pensión de aquellos que están jubilados esperando que a futuro los más jóvenes te paguen tu pensión. Pero el problema es que en la actualidad, pues en muchos países europeos, la natalidad ha caído y el desempleo ha subido. Entonces, si tienes una natalidad baja y un desempleo muy alto, las cotizaciones eh, pues evidentemente son problemáticas, ¿no? porque... Todo depende para mantener un sistema de reparto de una pirámide poblacional natural. Si la pirámide poblacional progresivamente se va invirtiendo, pues los problemas de sostenibilidad se vuelven desafortunadamente una realidad. Ahora, el modelo Beveridge, que es ese modelo que se financia a través de impuestos. ¿Qué elementos tiene? Bueno, pues eh, es un sistema con un elevado grado de control gubernamental. Es un sistema donde eh, los copagos eh, por parte de los usuarios casi brillan por su ausencia, aunque algo de copagos sí hay. Y es un sistema que depende en su totalidad y como se puede suponer de los presupuestos del Estado. ¿Y qué países tienen un modelo beverage? Decíamos que originalmente el Reino Unido, pero de la mano del Reino Unido podemos encontrar a España, que ya la hemos citado, y a países como Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Portugal y también en su momento Italia o Suecia. Es decir, el modelo beverage, ese modelo mmm, que depende de y que depende del presupuesto general del Estado, es un modelo de acceso universal, es un modelo con un alto grado de intervencionismo por parte del Estado, pero es un modelo que, como hemos señalado, pues en los últimos 20-30 años ha incorporado a cierto sector privado y que progresivamente ha incorporado también la figura de los copagos. El modelo Bismarck, por el contrario, ya decíamos, es un modelo que depende de las cuotas obligatorias pagadas por empresarios y trabajadores, y que esto se complementa también a través de impuestos. La idea en este modelo es que los recursos financieros vayan a parar a los fondos que son entidades no gubernamentales reguladas por ley y que gestionan estos recursos. Los fondos contratan hospitales, contratan médicos de familia, etcétera, para que provean los servicios a los asegurados mediante contratos basados en un presupuesto o mediante pago por acto. Y son sistemas en los cuales pues, los copagos son habituales. ¿Qué países tienen modelos Bismarck? Bueno, pues hablamos de Alemania, hablamos de Austria, hablamos de Bélgica, hablamos de Luxemburgo, de Francia. En su momento, aunque esto ha cambiado de países como Países Bajos, el modelo, el modelo Bismarck es un modelo más sostenible, porque es un modelo que implica a más actores privados y que implica pues, una transferencia de renta por, hacia, hacia digamos ese seguro, en este caso médico, por parte de trabajadores que, bueno, que están cotizando y que, y que generan riqueza, ¿no? No es un modelo, es universal, evidentemente, pero es universal resultado de la responsabilidad, no es un universal resultado de extracciones generalizadas de impuestos. Y además hay otro elemento muy relevante aquí, y es que los modelos Bismarck eh, creen más en los, los copagos ¿no? Claro. claro, los sistemas eh, nacionales de salud serían los primeros, los basados en impuestos, y los segundos se conocen como sistemas de seguro social. Sistema de seguro social es aquel que depende de las cotizaciones de los trabajadores. Sistemas nacionales de salud son aquellos que dependen de los impuestos. Por intentar conectar estos modelos de bienestar con lo que existe en Guatemala, bueno, podemos suponer que el un Instituto guatemalteco de la Seguridad Social, se parece más a ese modelo de cotización obligatoria por parte de los trabajadores y empresarios eh, y que pues, no hay nada, creo, en Guatemala similar al modelo Beverage, ¿no? un modelo universal eh, de pago vía, de bien, vía, vía, vía, impuestos y tal, que, que, que, digamos, provee sanidad de todo tipo para todos. ¿no? Ese, ese, ese, el modelo guatemalteco es más un modelo de sistema de seguro social. Y por eso, bueno, el nombre de LIX en realidad está completamente conectado. ¿no? Eh, ahí, hay un montón de dimensiones sobre las que deberíamos de hablar, ¿no? Solo hemos hablado del tipo de sistema, Sistema Nacional de Salud versus Sistema de Seguro Social. Pero podríamos reflexionar sobre cartera de servicios que tiene uno y otro, sobre el modo de provisión predominante. Podríamos hablar sobre la libertad de elección dentro de un modelo y de otro. Todo este tipo de cuestiones, eh, sin duda, pues son de gran importancia. ¿no? Eh, evidentemente hay diferencias de fondo aquí, no? por ejemplo y como ya pueden suponer los sistemas de seguro social eh, creen más en el modo de provisión privada que en los sistemas nacionales de salud eh, los sistemas de seguro social creen más por ejemplo en el copago que en los sistemas de salud los sistemas nacionales de salud. Entonces, eh, sí, son modelos de bienestar. Sí, tienen el mismo origen, pero son completamente diferentes. Y si sí hay que elegir los modelos centroeuropeos, continentales, sistemas de seguro social, modelo Bismarck, son más sostenibles que los sistemas nacionales de salud, eh, el modelo Beverage, el modelo basado en impuestos. Esos tienen más problemas de sostenibilidad. Los copagos son esenciales ¿no? y desafortunadamente en los sistemas eh, nacionales de salud, en los modelos beverage, el copago no es tan típico. En el Reino Unido hay copagos. Sí hay copagos para cuestiones, por ejemplo, de medicamentos. En España hay copagos. Sí hay copagos para compra de medicamentos. Pero en realidad el copago es algo extraño. ¿no? Por ejemplo, en atención primaria, pues no hay copago. En atención especializada en ambulatorio, pues no hay copago. Ingresos a hospital, no hay copago. Urgencias, no hay copago. Solo fármacos con receta mmm, funcionan con el copago. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas nacionales de salud Apelan históricamente a, a, a esa cuestión de la gratuidad y eso es un problema gravísimo que complica la sostenibilidad del modelo y que complica incluso que se produzcan y se generen cambios. ¿no? Hay que cambiar profundamente la mentalidad. La gente piensa que, que la responsabilidad o el principal responsable de la salud de la gente es el Estado. En los modelos beverage, esos modelos que te protegen, se decía antes, de la cuna a la tumba, eh, hay, hay un canto evidente a la irresponsabilidad. Como el modelo se financia a través de impuestos, la idea es que el sujeto, el individuo, la persona, no es responsable de sus saludes, y esto es gravísimo, porque... El sistema debería incentivar que el primer responsable sobre su salud es la propia persona. Esto pues, es lo que promueven sistemas de salud muy exitosos como el de Singapur. Pero evidentemente esto no es lo que tiene lugar en los países que disfrutan de un modelo beverage, ¿no? de un modelo de sistema nacional de salud, de un modelo financiado a través de impuestos. En los modelos Bismarck, en los modelos centroeuropeos, en los modelos en los cuales eh, pues la financiación del sistema proviene de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, sí hay más dinámica de copago. No en todos los países. Por ejemplo, en Alemania pues no hay copagos para la atención primaria, pero ya hay copagos para el ingreso hospital, ya hay copagos para la cuestión de las urgencias, ya hay copagos para... Eh, los fármacos con receta, ¿no? el acceso a fármacos con receta. Eh, esto que se ve en Alemania, el copago, se observa en Austria, se observa en Bélgica, se observa en Luxemburgo, se observa en Países Bajos. Hay una cultura de copagar. Sí, el sistema es universal, el sistema es de bienestar, pero la gente es corresponsable de su salud. Es un sistema más saludable. Eso ha provocado que, por ejemplo, en algunos países con un modelo de sistema nacional de salud, también se esté incorporando el copago. Un ejemplo cliché es Suecia. Otro ejemplo cliché es, por ejemplo, Finlandia. ¿no? Pero países como España, países como Dinamarca, países como Reino Unido, siguen escapando al copago ¿no? y el copago pues es en el fondo importante porque los copagos eh, a lo que van dirigidos es a corresponsabilizar de la provisión del servicio, pues en este caso al propio cliente. Eh, Espero que, por lo menos hasta el momento, y ya que quedan 15 minutos de presentación solo, eh, tengamos claro dos cosas. En primer lugar, que hay tres modelos de estado de bienestar en términos genéricos. El liberal o anglosajón, el continental o familiarista y el escandinavo o nórdico. Que esos tres modelos de bienestar surgen, digamos, del mismo tronco y que adquieren fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el estado del bienestar explota. El estado del bienestar se convierte en un verdadero protagonista. Y que cuando hablamos de una de las ramas del estado del bienestar, que es la provisión de salud, no hablamos, por ejemplo, de pensiones y no hablamos de seguros de desempleo, solo hablamos de la provisión de salud eh, al hablar de la provisión de salud, existen dos grandes modelos. El modelo Bismarck, que es un modelo que se financia a través de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y el modelo William Beveridge, que es un modelo más británico, que se financia a través de impuestos. Ambos son universales, pero evidentemente... Mmm, el modelo beverage depende más de la política y de la discusión política que el modelo Bismarck, ¿no? que al final pues, lo que busca es que los es un sistema de ahorro obligatorio para los trabajadores. casi. Estos son digamos, los, los elementos principales a tener en cuenta. Tres modelos de estado de bienestar y dos grandes modelos de provisión de la salud. Dos grandes modelos con profundas diferencias. Ahora, dicho esto, debemos señalar que estos modelos se encuentran desde la década de los 70 en permanente transformación. ¿Por qué? Porque solo durante la década de los 50 y la década de los 60 fueron realmente sostenibles. A partir de la crisis del petróleo en la década de los 70, estos sistemas eh, empezaron a sufrir eh, pues, lo que que decía el doctor Aragón al inicio de, de esta sesión, una crisis permanente, una crisis permanente. Eh, evidentemente existe una necesidad por controlar los costes de ambos sistemas y, al mismo tiempo, si se pudiese mantener altos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque, independientemente de si estamos de acuerdo o no, estos sistemas son fundamentales para salvaguardar la estabilidad social existente en estos países. Eh, por ejemplo, en España, y a pesar de que bueno, la sanidad en pública, desde mi punto de vista, pues no ha dejado de perder calidad en la provisión del servicio, eh, aún así la mayoría de la población sigue apoyándola. La mayoría de la población independientemente de las críticas liberales que podamos hacer al sistema, independientemente de las críticas de carácter económico que podamos hacer al sistema, una gran parte de la sociedad española lo sigue defendiendo. Entonces, el hecho de que desaparezca drásticamente podría generar un problema social gravísimo. ¿no? Un problema social gravísimo. Ahora, eh, entonces hay que controlar costes y al mismo tiempo hay que mantener por lo menos altos estándares de calidad para que la gente no se frustre demasiado. Pero se han podido ver dos tendencias en estos sistemas. Por un lado, reformas pro mercado, reformas, por ejemplo, pro eh, libertad e incluso pro competición, eh, antes no se podía elegir entre el doctor, por ejemplo, de familia. Ahora se puede elegir. Eso provoca cierta competencia entre doctores. Por ejemplo, en el mundo británico, esos doctores de atención primaria o esos médicos de familia son privados, no son funcionarios del Estado. Compiten entre ellos en el mercado. Y eso sí, la factura la paga el Estado, pero, pero se subsidia, digamos, la demanda y eso pues, es mucho mejor que subsidiar la oferta. Al final subsidias la demanda y es el cliente el que decide con qué médico va y cuántas veces va y en función de eso, pues eh, el financista, que es el Estado, tiene eh, listas de hombre qué médicos pues, han competido mejor, qué médicos satisfacen eh, más la demanda por parte de, de la población. ¿Y quiénes son más exitosos y quiénes son menos exitosos? ¿Quién atiende de manera más cordial y quién de manera menos cordial? O sea, sí hay reformas pro mercado en algunos sistemas. ¿no? Eh, y evidentemente una mayor incorporación del sector privado a la provisión de la salud. Es decir, en la década de los 70 en el Reino Unido, la provisión de salud era estrictamente estatal. Y a día de hoy ya no es estrictamente estatal. Ahora, ¿qué rol juega el Estado en los tiempos que corren? ¿Qué palabras o conceptos clave deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar la política sanitaria de un país? Bueno, pues yo creo que son tres los conceptos a tener en cuenta. Financiación, provisión de servicios y regulación. Financiación, provisión de servicios y regulación. Yo creo que todo lo que, lo que evidentemente deberíamos analizar de una forma u otra va de la mano de estos tres conceptos. Financiación, provisión de servicios y regulación. ¿Quién lo paga? ¿Qué servicios eh, tenemos en cartera? y cómo es la regulación para que bueno, la calidad del servicio sea la adecuada. Los estados del bienestar mmm, están en crisis, y ya lo hemos dicho varias veces en la sesión de hoy, que sufren y enfrentan problemas de sostenibilidad. Viven en cierta austeridad desde la década de los setentas. Y es debido a esto que el rol del Estado se pues, ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, entonces, sí. en ese sentido, pues la financiación eh, progresivamente, que era pública casi el 100%, pues, ahora va progresivamente ocupando espacio en la financiación privada. Financiación privada. Eh, esto sucede también y se observa en cuanto a la provisión de servicios. Son muchos ya los servicios que están en manos del sector privado. Eh, y evidentemente de lo que se trata es todavía de la regulación, de cómo regular. ¿no? Los estados de bienestar son aparatos hiperregulados y a lo mejor ahí pues, hay que hacer un análisis más profundo eh, con objeto de garantizar, si es que se quiere, su sostenibilidad en el tiempo. ¿no? Eh, hay algunos autores que hablan de que, aunque no lo parezca, eh, se tienda a la homogeneización, que estos estados del bienestar, William Beveridge o Bismarck, que, que, bueno, que hemos dedicado esta última hora a intentar diferenciar, en realidad se parecen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué es lo que a mí me interesaría. ¿no? Yo siempre fui más defensor de la noción de sociedad del bienestar que de la noción de Estado del bienestar. ¿no? Y, y yo no estoy en contra de muchos de los valores que sirven de pilar al Estado del bienestar. Honestamente, y desde mi punto de vista, creo que la sanidad debería ser universal. Eh, o sea. Todos en un determinado país pues deberían de tener acceso a servicios sanitarios. La cuestión es cómo pagarlos. ¿no? Y, y yo soy muy defensor de modelos que no son ni Beveridge ni Bismarck. Yo soy defensor de modelos eh, pues más similares a los que existen, por ejemplo, en Singapur. Modelos de corresponsabilidad eh, individual la responsabilidad es de la persona. La salud es una cuestión de responsabilidad personal en primer lugar. En caso yo no pueda enfrentarlo, pues a lo mejor conviene que el Estado intervenga, pero siempre parcialmente. Entonces, al igual que defiendo, por ejemplo, la capitalización del sistema de pensiones, yo estoy a favor que exista un sistema de pensiones, pero no estoy a favor que ese sistema de pensiones esté capitalizado, no sea un sistema de reparto, es decir, que yo tenga una cuenta individual de ahorro y que progresivamente vaya metiendo en esa cuenta eh, individual de ahorro una cierta cantidad para que cuando llego a cumplir 70 años, pues disfrute de una jubilación tranquila durante los últimos años de mi vida. Pero sin afectar a otro ahorrador, sin afectar a otra persona o a otro cotizante, ¿no? eso que es la capitalización para las pensiones podría llevarse también al sistema sanitario. Podríamos tener un sistema sanitario eh, que no fuese ni Bismarck ni eh, Beveridge y que fuese un sistema sanitario de capitalización. Yo ahorro no para pagar la provisión de servicios sanitarios a los que en este momento están enfermos, ahorro para afrontar mis problemas de salud a futuro. Y quizás podríamos dedicar pues, medio punto, 0,5% o un punto por ciento del ahorro colectivo para ayudar a aquellos que están más desfavorecidos en la sociedad y que no pueden hacer frente a su cuenta de capitalización sanitaria, ¿no? Eso es un poco lo que sucede pues, en países como Singapur, que ya veremos, y que son súper exitosos. Singapur tiene una de los, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y Singapur no tiene problemas de sostenibilidad. Es decir, en Singapur la sociedad, del bienestar no está en quiebra. El sistema sanitario, que tiene intervención pública también, no está en quiebra. No está en quiebra por la filosofía de financiación que lo motiva. En, en la Unión Europea, pues esta filosofía es eh, irresponsabiliza y aleja a, al ciudadano de, de su salud. El responsable de la salud del ciudadano es el Estado, lo cual es inaudito. Y, y como hemos señalado, desmercantiliza la provisión de salud. Son cuestiones muy problemáticas, muy problemáticas ¿no? Eh, toda la cuestión de, de la financiación, pues, hay que reformularla, ¿no? Aunque ya hemos visto que será difícilmente reformulable, porque también luego hay muchos problemas, eh, digamos, de naturaleza burocrática, ¿no? Es mucha la maquinaria burocrática que vive del estado del bienestar. Eh, yo no sé si con esto, que ya llevo hablando bastante tiempo y a lo mejor aburro a la audiencia, podemos generar un espacio para preguntas y dedicar la última parte de la sesión a esto, a, a, a, al diálogo sobre los modelos de, de salud, ¿verdad? Así que yo por ahora paro y agradezco profundamente la, la oportunidad y el espacio que me ha dado aquí el doctor Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Eduardo, por la disertación. Eh, y sí, en efecto, este eh, periodo que, que se abre en este momento de la sesión es justamente para preguntas y respuestas. Eh, podemos hacerlo por el mecanismo que ya alguien ya estuvo contribuyendo con preguntas en, en la sesión, digamos, en el icono de preguntas y respuestas para dejar ahí las preguntas y yo las voy a ir eh, compartiendo en el futuro foro para que ustedes puedan contestar, pero también invito a que si alguien quisiera pues activar su micrófono, hacer la pregunta en vía voz, creo que también es una opción que podemos hacer. Y tal vez quiero empezar este este este segmento con una reflexión interesante de lo que nos acaba de compartir y es de que cuando estos modelos establecen un subsidio de la oferta, es decir, empiezan a proveer ellos mismos eh, servicios de salud, de alguna forma están desligando eh, esta provisión de servicios de los incentivos normales que pueden existir en el mercado. Especialmente, creo que un fenómeno que vale la pena hacer hincapié es de que al descomoditizar estos servicios, lo que termina sucediendo es que el sistema de información que son los precios, se rompe. Y al romperse el sistema de información empiezan a haber ineficiencias que son difíciles de corregir, que, que poco a poco se van volviendo más importantes, más amplificadas. Por ejemplo, eh, al principio del modelo de bienestar pudo haber eh, sido que habían enfermedades infecciosas que eran muy relevantes y por lo tanto hay programas de gobierno y renglones presupuestarios específicos para esas enfermedades. Pero conforme las décadas van avanzando, eh, las enfermedades cambian. Digamos, eh, lo que en los últimos 50 años eh, era muy raro ver eh, enfermedad cardiovascular en un país que tradicionalmente se ha considerado desnutrido, como es Guatemala, en la actualidad todos los que estamos en el foro con, sabemos perfectamente que los infartos, la insuficiencia cardíaca y este tipo de enfermedades son realmente muy comunes y no vemos la reacción eh, suficientemente rápido de, de estas entidades centralizadas de provisión de servicios, justamente porque están rotas eh, o están desconectadas de la información que normalmente el sistema de precios provee. Para tratar de suplir esta falta de información, de flujo de información, eh, empieza a ocurrir de que ahora todo el mundo habla sobre expediente digital, intero interoperabilidad de los expedientes, de los servicios, estadísticas... Decisiones basadas en datos, que no digo que estén mal, solo digo de que hay mucho interés de la OMS, de la OPS y de diferentes entidades en estos mecanismos, porque justamente están tratando de compensar la falta de información que tienen al haber, digamos, roto los incentivos usuales de información. Y yo no sé si usted quisiera darnos algunos comentarios sobre cómo este flujo de información se ha roto al subsidiar la oferta de los servicios. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, cuando el, el problema es de origen, ¿no? El Estado del bienestar tiene pecado original. Ese es el punto. Es que la filosofía es hay que desmercantilizar. Entonces, desde que desmercantilizamos la provisión de un servicio, pues evidentemente entramos ya en un mundo que es un mundo sin información y peor todavía, es un mundo dirigido por la política ya. Ya no tiene que ver la adaptación de oferta y demanda, ya no tiene que ver el sistema de precios como un sistema de señales para ir hacia un lugar o hacia otro. No, no, estamos en manos de burócratas y de políticos, con todos los problemas que estar en manos de burócratas y políticos implica para la vida en comunidad. no pero, pero evidentemente el pecado, desde mi punto de vista, es original porque la filosofía es de desmercantilización. Yo creo que, que si incluso aquellos, yo creo que a día de hoy, de todas maneras, ha cambiado mucho. ¿eh? Yo hablo con, con personas que no comparten ideas liberales y tal, habitualmente, y por ejemplo, esa lógica de ya subsidiar oferta es duramente criticada incluso por ellos. Porque, claro, se ha visto, o sea, solo los que viven de subsidiar oferta defienden subsidiar ofertas. O sea, solo, solo los que forman parte del aparato burocrático que es protagónico en la provisión de esos servicios subsidiando la oferta defienden subsidiar oferta. Hay mucha gente que ya pues apuesta por, por ejemplo, subsidiar la demanda, ¿no? Que ojo, en el fondo yo tampoco estoy a favor. ¿eh? Yo lo que, lo que, lo que deberíamos eh, apostar es por una corresponsabilidad de la ciudadanía con su salud. O sea, porque al final todo esto viene de la idea de derecho. Hay, hay muchas, hay muchas ficciones aquí, ¿no? De tengo derecho a la salud. Eh, bueno, tienes derecho a la salud, la salud, eh, tienes derecho, probablemente sí tienes derecho, entendido como un derecho negativo, o sea, nadie te puede limitar tu derecho a, a la salud, pero eres responsable de tu salud, ¿no? Y en muchos sistemas de bienestar, esto no es así, y, y yo, ojo, eh, aquí puede que peque de inocente, yo no creo que sea, yo no creo que sea en esencia culpa de la gente. O sea, mucha gente de fuera de Europa cuando viene a estos sistemas y ve, oye, como diciendo, jolín, vaya cara que tiene la gente, ¿no? O sea, como que tiene derecho a todo y quiere que el Estado le pague todo y tal. El problema es que han sido educados esa filosofía. El problema es que el sistema quiere promover esa filosofía con objeto de aumentar la dependencia parte de la población eh, en relación al Estado, ¿no? Y, y, y de ahí la desmercantilización y de ahí la apuesta en su momento por provisión de servicio y subsidio de oferta. ¿no? Es, es un problema gravísimo que, que, que en el fondo el cambio es muy difícil, muy lento. Ahora, sí se ha observado cambio. ¿eh? Yo, si los estudiantes están interesados, puedo, puedo enviarle, doctor, como, como literatura que evidencia que en los últimos 40 años ha habido cambios importantes y que evidencia que el sector privado pues, se ha incorporado, digamos, al sistema. Lo que pasa es que a veces la incorporación del sector privado también tiene problemas porque es, mmm, no es una incorporación estrictamente de mercado, aparece la política también, ya aparecen los grupos de presión también, ya aparecen determinadas cuestiones que, el Public Choice en su momento pues estaba muy interesada de esto y que, que pueden tener también problemas a la hora de tener o de disfrutar de un servicio de sanidad de calidad. Buenísimo, excelente, gracias. En, en, en dentro de las preguntas que tenemos de la audiencia hay una pregunta que me parece relevante y voy a intentar sumarle a la pregunta que aparece, porque digamos que en la región vemos ejemplos de... Eh, sistemas eh, tan organizados que han llamado la atención de, de muchos lugares del mundo. Por ejemplo, el ejemplo de Costa Rica es muy llamativo, sobre cómo ellos han logrado a través de la caja, que al final es un seguro social, contributivo, eh, tal y como usted lo acaba de explicar, eh, cómo Costa Rica viene y ha logrado, en algún momento logró cubrir a una gran parte de la población dentro del sistema de la caja, eh, y eso ha motivado que se intentara volver a Costa Rica un modelo o un ejemplo de muchos lugares. Sin embargo, en los últimos años hemos visualizado cómo justamente el sector privado en Costa Rica está creciendo y eso deberíamos entenderlo como un síntoma eh, de o como una señal de las limitaciones que este modelo de bienestar puede tener. Otras limitaciones tales como las colas o los subservicios, es decir, no es suficiente que sea un doctor el que está atendiendo, sino que sea el doctor con la formación correcta el que está atendiendo al paciente correcto. Y entonces, todas esas cosas las empezamos a ver. Pero en un país como Guatemala es muy, muy interesante hacerse la pregunta de que, dado que tenemos una mezcla, tenemos por un lado el seguro social que claramente es un modelo contributivo eh, de trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos al Ministerio de Salud que claramente es un modelo financiado con impuestos. Entonces, estos dos modelos de alguna forma coexisten. Eh, y entonces... Digamos, ¿qué retos pueden presentar países como Guatemala con su histórica baja recaudación tributaria, digamos, eh, para intentar imponer este tipo de modelos de bienestar? Porque a lo mejor desde el principio eh, están condenados a no funcionar muy bien. ¿Qué, qué comentarios pudiera darnos? Sí, sí, sí, no, muy interesante la pregunta, muy buena, de hecho. Mm. Guatemala está como una especie de tormenta perfecta en ese sentido. no? Efectivamente, el Ix es un modelo de contribución obligatoria con base en el trabajo y luego tenemos un Sistema Nacional de Salud que provee un servicio pues, muy ineficaz y muy ineficiente para la población que tendrá mucha frustración. ¿Cómo salir de eso? No? Eh, hay, hay una cuestión aquí que es relevante. Incluso, claro, esto que voy a decir, que no se enfaden mucho la, la gente, ¿no? Pero, o sea, hay, hay un problema en general. A, a mí, y, y, y, y el doctor Aragón lo sabe, mi modelo favorito de salud es Singapur, de provisión de salud. Es, es, para mí es mejor que Suiza o que otros países con alta descentralización, Luxemburgo, que lo he citado aquí. Pero ¿por qué me gusta Singapur? Porque tiene elevados niveles de formalidad laboral y porque tiene... Eh, o apuesta por una cuenta de capitalización en sanidad no solo en pensiones en pensiones también, pero en sanidad o sea, los, los ciudadanos de Singapur afrontan el 70% de sus gastos sanitarios ellos y Singapur, no era, Singapur ahora es un país rico pero Singapur no fue un país rico entonces, ¿cuál sería el primer paso o la primera conclusión? Para mí formalidad laboral no podemos planificar política sanitaria, sobre todo en estas cosas de gestión, sin tener datos de formalidad laboral. Y el problema es que en Guatemala hay mucha informalidad laboral. Claro, cuando tiene uno mucha informalidad laboral, ya no puede apostar por un modelo de contribuciones obligatorias por parte de los trabajadores. Ni puede apostar, por ejemplo, por una cuenta de capitalización privada, que sería lo que a mí me gustaría. A mí lo que me gustaría es que Guatemala transitase suavemente hacia un X que funcionase como cuentas de capitalización privadas. Ese debería de ser, desde mi punto de vista, el tránsito hacia un sistema de salud sostenible en el tiempo. Guatemala tiene muchas virtudes, es un país joven. Guatemala no tiene una, población, una pirámide poblacional invertida, la tiene natural y eso es buenísimo. Entonces, si aumentásemos la formalidad laboral y favoreciésemos la transición del LICS en vez de un fondo de reparto, porque al final es un fondo de reparto, hacia cuentas de capitalización privadas progresivamente, hombre, a largo plazo se podría tener un sistema sanitario muy potente. ¿eh? Privado, privado, pero con cuentas de capitalización privadas resultado de la regulación pública. Este um, sistema de reparto que en lo que terminan funcionando básicamente lo, el, el sistema que conocemos en la actualidad, en el que unos eh, contribuyen ya sea por impuestos o, o por contribuciones patronales eh, de trabajador y otros son los que utilizan el recurso, porque no necesariamente el que está contribuyendo es el que está usando los servicios. De alguna forma, y, y, de, y de manera un poco irónica, pudiéramos compararlo a un sistema Ponzi, ¿no? Los esquemas Ponzi solo funcionan porque existen personas que siguen entrando, metiendo dinero para después poderle pagar a los otros los, la, la, la, la, la renta que les corresponde. Y entonces... Si no, no, es una estafa, doctor. Es una estafa. Exactamente. Entonces, si condenamos los esquemas PONS y los modelos piramidales de alguna forma, también deberíamos analizar con mucho más detenimiento qué entendemos por estos, el financiamiento actual de los sistemas que conocemos. Y eso me lleva a este tema de que al existir estos modelos centralizados de reparto, pues existe la posibilidad de que hayan personas que nunca contribuyeron que hagan uso de los recursos, que eso lo vemos en ambos sistemas. Eh, seguridad social y sistema público. También existe la oportunidad para que haya el incentivo de algunos eh, tomadores de decisiones para impulsar ciertas políticas buscando, digamos, el beneficio electoral o, o el beneficio de votos. Y también podemos visualizar algunos efectos de monopolios no declarados o, o bien dichos monopolios muy declarados, como es el Seguro Social en Guatemala. Entonces, cómo todos estos efectos de public choice, Caen dentro de este modelo de bienestar y, y vemos que empiezan como a derrumbar las bases del sistema. Sí, sí, definitivamente. Eso es que eh, cuando, cuando hace unos minutos he hablado de pecado original, es que cuando uno piensa, es que, es que el modelo en sí mismo es perverso, ¿no? Eh, y efectivamente es una estafa, pero es una estafa en la cual podemos observar una infinidad de free riders. Claro, el modelo está lleno de polizones. Bueno, de hecho, en el Sistema Nacional de Salud guatemalteco me atrevería a decir que todos son polizones. En el X todavía no, pero en el otro seguro todos son polizones. O sea, no hay conexión entre lo que pagas de impuesto y el servicio que recibes. Los que pagan la provisión del servicio no consumen ese servicio. Esto es, esto es, esto es muy interesante porque esto ya apela a cuestiones de política pública. Y yo como anécdota tuve un problema porque la gente entendió mal lo que quise decir. Las políticas públicas son o redistributivas o distributivas. Y una distributiva es cuando saco plata de un sitio y la pongo en otro. ¿no? Uno asume el costo de poner la plata y el beneficio se lo lleva a otro. Y luego hay políticas redistributivas. Todos pagamos, todos obtenemos el beneficio. Bueno, pues ¿qué sucede? Claro, sucede que a lo mejor... Un finlandés, la sanidad de Finlandia es redistributiva. El Sistema Nacional de Salud Finlandés, todos pagan, todos reciben el servicio. Pero en Guatemala es distributiva. Unos pagan y otros reciben el servicio. Y los que reciben el servicio no tienen conexión con los que pagan. Los que pagan consumen sanidad privada. De facto, doble tributan. Y eso pasa eh, con la educación y pasa con un montón de servicios. Claro, eso es el territorio favorito del político corrupto, y el político perverso, porque, claro, puede instrumentalizar todos esos servicios en su favor, ¿no? Y luego hay otro problema, en los modelos de reparto. Los modelos de reparto, el ICS, bueno... Eh, Ahí seguro que algún estudiante me puede ayudar, porque yo dejé la cantidad en 50 mil millones de quetzales. ¿Cuánto dinero le debe el Estado al IX? El, el, el, el IX, independientemente de si funciona bien o funciona mal, es un instrumento que ingresa plata mensualmente y sobre el cual el tomador de decisión, el político de turno, tiene la capacidad de meterle manos, si así quiere, para obtener financiación a corto plazo. Eso es delirante, ¿no? Eso, eso es un problema ya a venir y es un problema que no existiría si las cuentas fuesen de capitalización privada, incluso aunque fuese un modelo de ahorro obligatorio. O sea, las cuentas de, en Singapur no se puede meterle mano... A, al, al medifund al Medi ¿no? no se puede meter, porque son cuentas de capitalización privada, no es un fondo de reparto en el que todo el mundo paga, y como bien ha dicho, son unos los que se benefician, y los que se benefician probablemente no asumen obligaciones de pago. Entonces eso, eso es un problema gravísimo, que en el fondo lo único que hace es aumentar lo que ya comentamos, la distorsión en la provisión del servicio, la politización del mismo, la ausencia de, de señales, la desmercantilización del servicio contraintuitivamente, en vez de contribuir a una mejora de la provisión y a una mayor universalidad, lo dificulta. Esa es la gran crítica que deberíamos hacer a muchos de los que defienden estos modelos. Buenísimo, muchas gracias. Eh... Siempre invitar ahí a la audiencia a que deje sus preguntas o a que se anime a pedir la, la, la voz para hacer su, su, su pregunta directamente. Eh, pero en lo que eso ocurre, creo que se ha aperturado la posibilidad para eh, plantear o, digamos, hablar un poco sobre, bueno, si en un país como Guatemala, eh, por la estructura estatal, digamos, el modelo de bienestar claramente no es una buena alternativa eh, y eso lo vemos claramente en los números cuando, digamos, en toda Guatemala se calcula que 6% del PIB está destinado a salud, pero de eso realmente el, el, el Estado en sus diferentes formas contribuye con un 2%, por lo tanto el 50 y pico por ciento de todo lo que se gasta en salud es enteramente privado de, de, de bolsillo. Eso de alguna forma está mandando eh, el mensaje de que claramente hay una oferta insatisfecha, eh, perdón, una demanda insatisfecha, y al ser una demanda insatisfecha, pues se da lugar a la a, a la participación, digamos, de los actores privados para ir llenando esa demanda, pero al haber un sistema, digamos, intervenido, la falta de información o la distorsión de la información va siendo difícil la incorporación de los actores privados y se vuelve curioso que si en un modelo de bienestar, dado que los la, ofer la demanda siempre va a ser mayor que la oferta y por lo tanto hay regulación para tratar de controlar los costos. Pues uno quisiera ver en Guatemala lo contrario, ¿no? Dado que necesitamos mucha intervención desde el sector privado para poder atender esa demanda insatisfecha, quisiéramos ver una disminución de la regulación para facilitar la entrada de los actores privados, pero no necesariamente es lo que vemos. Como que hay una extraña vinculación mental entre que es la calidad está vinculada a regulación y no necesariamente a satisfacción de la demanda. Entonces, en, en, en los países donde usted ha tenido experiencia, ¿cómo ha visto esta relación entre la participación del sector privado y la regulación? Sí, no, no, no, no. no, no efectivamente, la, la lógica, la lógica eh, de, sobre todo desde un punto de vista liberal, apela a desregular con objeto, contraintuitivamente, de aumentar la calidad, y reduciendo barreras de entrada, también volver más universal el acceso al servicio, que es lo que se buscaría. ¿no? Ahora, este es un tema clásico, ¿no? Siempre hay, barreras, siempre hay barreras para la reforma y siempre hay defensores del statu quo y siempre hay defensores de aquellos que, de, de, de, de más regulación, de más y peor regulación, ¿no? Eh, esto es otro tema básico de public choice, ¿no? Cuando vemos discursos políticos... El public choice lo que, lo, que, lo que se centra es en la divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada. Eh, se anuncia una intención pro regulación objeto de mejorar la calidad, pero quizás el deseo es mantener el statu quo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se beneficia de la regulación vigente. ¿no? Hay determinados proveedores que salen ganando con la regulación. Hay determinados políticos que pueden entregar rentas y con ello construir relaciones de carácter clientelar, resultado de la regulación, hay actores que se benefician del statu quo. Entonces, eso es un problema, porque generalmente, aunque podemos analizar el mismo desde una posición económica, como lo ha hecho usted ahora, que, que es un análisis impecable, eh, con base en oferta y demanda y con base en necesidad de mayor o menor regulación para incluir a las personas en el mercado, es precisamente una filosofía inclusiva en la que motiva el argumento, pero en realidad... Eh, lo que impera no es el análisis técnico, lo que impera desafortunadamente es la política, ¿no? Y esto es importante, cuando, cuando desmercantilizamos, lo que impera es la política, por eso da miedo la política y por eso da miedo hablar de Estado del Bienestar, yo prefiero hablar de, de cómo avanzar en la sociedad del bienestar, porque el Estado del Bienestar en el fondo es resultado de la política, no es resultado del mercado, no es resultado de la competencia, es resultado de la política y eso, y eso es un problema porque los incentivos son completamente distintos. Excelente profesor, muchísimas gracias. La verdad es que quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado, especialmente por la diferencia de horario entre España y Guatemala, pero muy agradecidos por la disertación y por el tiempo. Creo que esta discusión sobre el modelo de bienestar y cómo le da forma a lo que conocemos como sistemas de salud en la actualidad nos permite encontrar justamente... Eh, esos defectos de fábrica o pecado original como usted le llamaba a, a lo que todos aquí vemos porque la mayor parte de la audiencia al final son médicos o estudiantes de medicina que han vivido eh, estos temas en los hospitales a donde van eh, y siempre nos preguntamos qué podemos hacer para arreglarlo pero tratar de entender en principio el problema es el primer paso eh, le agradezco a la audiencia que nos ha acompañado y los quiero invitar a que nos sigan a esta serie de conferencias sobre el diagnóstico de los estados de salud de los sistemas de salud y la próxima semana vamos a hablar sobre más a fondo sobre los retos que enfrenta el sistema de salud guatemalteco, entendiendo la, esta, eh, no sé si cooperación, pero coexistencia entre la salud pública y la salud privada. Y más adelante en las conferencias se den atentos porque el doctor, eh, profesor Eduardo Fernández nos va a volver a acompañar y nos va a dar más detalles sobre este sistema de corresponsabilidad individual y de capitalización individual para darle un mayor entendimiento al sistema de salud de Singapur. Así que, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias. No, a... Gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer, hombre. Siempre un gusto colaborar con la Facultad de Medicina y, y con usted en particular. Un gran abrazo.